Todo el desarrollo de la Ruta 34 eh, viene marchando y viene tomando forma. Sin duda, cuando se van viendo estas obras, habla claramente de la magnitud, de lo que significa la intervención eh, en una autovía, eh, en una autopista, eh, posteriormente como, como se va dando en la, en la 34, en lo que es el cruce por Rafaela, lo que es el cruce en Sunchales, lo que es esta trama urbana en el cruce de, eh, de, de Sunchales, con, con lo que significa... Eh, como, como inversión, con lo que significa con la magnitud de, de obra, eh, con avances importantes y también con algunas cosas a, a ir ajustando. Siempre está el, la cuestión del, del cambio de proyecto y la necesidad de que se vayan dando eh, los espacios que se necesita Esto es, las donaciones o los permisos que los dueños de los campos tienen que terminar de dar para que la obra pueda avanzar y no se, de, y no se demore. Esto, aunque parezca... Eh, ...insólito es una de las cosas que pasa en algunos lugares... ...no se puede avanzar porque no están los, eh, no están los permisos... ...pero conforme con lo que va tomando como, como forma, como dimensión... ...la magnitud y el cuidado en, el, en, el, en la entrada a, a cada uno de los eh, espacios... ...que en la ciudad de Sunchales se van dando... ...hay un movimiento eh, urbano alto... ...con lo cual sin duda una obra de esta magnitud genera su, sus complicaciones... ...pero lo que va a quedar de esta obra... Eh, sin duda que ya tendremos sobre fines de año eh, algunos resultados concretos. Esta rotonda va a ser uno de ellos. Esperemos que ya algo de, de iluminación de ahí en adelante pueda darse. Y sin duda va a ser algo un antes y un después. El, el, el cruzar por Sunchales eh, y, el, y lo diario del movimiento con, con Sunchales va a ser de otra, de otra magnitud. Sin duda que es una eh, obra que viste a la ciudad de otra, de otra forma. Eh, nos permite y le da a la Ruta 34 eh, un realce eh, eh, importante de seguridad eh, y también de, de movilidad dentro de las tramas, eh, de las tramas urbanas. Eh, Camino de la Ruralidad es uno de los programas que va a seguir creciendo, es una gran deuda que se tenía con, con la producción, que se tenía con cada uno de los productores, hubiese sido muy distinta a la realidad de muchas familias, de muchos tambos y estos... Eh, caminos se hubiesen empezado mucho tiempo antes. Seguramente muchos tambos hoy estarían. Eh, se acobardó, como se dice en la zona, a mucha gente, se cansó de que no, de que no había eh, comunicación, lo que eran los días de lluvia larga, eh, y fundamentalmente porque desalienta. Eh, y en una provincia que tiene en su sector agropecuario, en su sector agroalimentario, en su sector agroindustrial, una de sus columnas vertebrales para la producción, no puede no tener eh, caminos que generen el arraigo de la familia rural, el movimiento de la producción y fundamentalmente en la zona lechera la posibilidad eh, del movimiento diario que eso se da. Así que camino de la rural es un, que es, es un camino que no se detiene, vamos a seguir invirtiendo, invirtiendo eh, muy fuerte con el acompañamiento de los productores, con las, el esquema asociativo. Eh, que se debe dar con las cuentas que tiene que abrir cada comuna o cada municipalidad para hacer específico eh, el uso de los, de los recursos que tenga ese destino y no, y no otro, sin duda que es un mecanismo que va a cambiar eh, la realidad de, de todo el sector productivo. Eh, Lo lógico de esto que es, que no dependa solamente de, de la voluntad política, la nuestra está y está muy clara, eh, y es decisión de acompañamiento eh, al que produce, al que invierte y al que trabaja, y particularmente en la zona en la zona rural, eh, ojalá se pueda convertir en ley porque la provincia debe sostener eh, este programa, no me cabe duda que con los beneficios eh, le va a costar a cualquiera desarmar esto, eh, hay mucha gente que habla y se expresa a favor eh, del campo, de los productores, pero después en los bifes no se veía, aquí claramente, como decimos, eh, hablamos de que íbamos a hacer obras, de que íbamos a hacer estos caminos, estos caminos se están haciendo y se están haciendo en, en toda la provincia eh, con un grado de aceptación importante y con un grado de acompañamiento de los productores eh, de primer nivel, entonces es un programa que vino para quedarse.